Bueno, buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la autotoxicidad, que es el efecto nocivo reversible o irreversible producido sobre el oído por diversas sustancias denominadas autotóxicos y que afectarán a la audición o al equilibrio. Eh, de esta definición que acabo de dar se pueden excluir algunas sustancias eh, las cuales actúan a través de la circulación sanguínea cerebral o de los mecanismos centrales de la audición. Estas se considerarían eh, sustancias neurotóxicas y no autotóxicas. Sabemos que el oído, el oído se divide en tres partes, oído externo, oído medio y oído interno, siendo el último el más atacado por los compuestos ototóxicos de forma muy específica, concretamente la cóclea que contiene los receptores sensitivos para la audición y el aparato vestibular que es el responsable del equilibrio.